Diseño, estrategia, publicidad en redes sociales, publicidad tradicional, pero ¿por qué no publicidad programática? Hola, soy Ingebo Echepare, responsable de marketing de Onial. Y en este vídeo te voy a contar cómo la publicidad programática será el mejor aliado de tus clientes. ¿Aún no sabes las ventajas que te va a ofrecer la publicidad programática para tu agencia? Te las cuento. Lograrás una mayor precisión en las campañas de tus clientes. Aumentarás la repercusión de las mismas. Podrás usar los formatos y canales más innovadores del mercado. El coste será inferior a la publicidad tradicional. Y además, podrás anunciarte en sectores vetados por otras plataformas. ¿A que seguro que te estás imaginando ya los anuncios de tus clientes en páginas como las del país? bogue o Forbes? Pues todo esto lo puedes hacer con la publicidad programática. Además, podrás lanzar las campañas en pocos minutos y a un precio muy competitivo. ¿Y no crees que ofrecer un nuevo servicio como este puede ayudarte a captar nuevos clientes? Nosotros en Oniad podemos ofrecerte esta tecnología para tu agencia, pero además también podrás ofrecerla a tus clientes para que estos lancen campañas de publicidad programática. Y no te lo pierdas, súmate al programa de partners de Oniat y podrás generar ingresos extra. Si quieres saber más sobre cómo beneficiarte de la publicidad programática para tu agencia, haz clic en el enlace del primer comentario.